¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. Ya les traigo material nuevo y creo que estoy docente. ¿Una semana? ¿Dos semanas? No recuerdo bien Pero la verdad es que ya extrañaba muchísimo Estar frente a la cámara Hablar y hablar y hablar Y editar también esas cosas Cool y maravillosas del mundo Del YouTube Quería traerles una reseña del libro Que estoy leyendo actualmente Pero aún no lo termino Y últimamente he estado un poco ocupada Así que todavía estoy Tratando de acomodar mis tiempos Y todo eso Para poder grabar para poder editar y todo eso así que por el título de aquí abajo ustedes ya saben es libros que no he terminado de leer o libros sin terminar no sé cómo le voy a poner, pero el chiste es de que de esto se va a tratar el video del día de hoy. Oigan, sí, estoy muy emocionada. De verdad ya los extrañaba. extrañaba hacer todo este mere Que vamos a comenzar con algunos libros que tengo aquí que no he terminado. Estos son algunos de los libros de los cuales les voy a estar hablando el día de hoy. Y vamos a empezar con... El primer libro que dejé de leer así nada más es De la Tierra de la Luna de Julio Verne. Y... Ay, amigos, este creo que sí estoy 100% segura que jamás lo voy a leer porque este lleva desde que estoy en la primaria hasta tiene el precio de... ¿de cuánto costó? Costó 60 pesos, ¿ya vieron? 60 pesos en ese entonces, wow Hace bastante tiempo de este libro y les voy a contar la historia de este libro el cual llegó a mis manos y por qué no lo terminé de leer es de que en la primaria había un profesor que sabía que yo leía digo, estaba apenas introduciéndome en el mundo de la lectura entonces este profe me dijo oye, ¿sabes qué? Eh, yo cuando era joven leía ciertos libros eh, leía ciertos autores entonces probablemente a ti te, te llame la atención leer eh, alguno de estos libros de estos autores entonces me dio por recomendación eh, Julio Verne y me dijo que tenía que empezar de la Tierra a la Luna que eran unas lecturas eh, ligeras <ríe> o sea... Yo estaba en quinto de primaria y el profe me dijo que era una lectura ligera. Profesor, no es cierto. A esa edad, yo estaba recién entrando al mundo mágico de los libros y usted me manda con esto. O sea... Para mí era muy difícil eh, digerir todas este tipo de cosas Porque yo estaba leyendo aquel principito eh, No sé, cosas muy muy muy ligeras como para niños Y me estaba gustando De hecho leía los libros del, de, del librito, del rincón De esos que nos ponían en, en las primarias Yo leía esos libros y me gustaba Entonces ese profe sí me dijo Lee este libro, te va a gustar Yo sé que sí Y pues no Este es una novela de básicamente a lo que sé un poco. Este libro trata de unos hombres aficionados a las armas y todo ese tipo de cosas y en cada capítulo eh, nos va adentrando muchísimo a, a lo que hacían este, estas personas y llega, no sé muy bien la historia, pero creo que llega una persona externa a ese grupo y les dice, oigan, ¿qué creen que vamos a, a no sé, qué les parece si aventamos o mandamos un, un cohete a la luna para ver qué onda, para ver qué pecs, y pues ustedes me ayudan porque ustedes son súper aficionados a esto de las armas y estas cosas. Entonces, básicamente en todo y cada uno de los capítulos eh, nos va narrando eh, las cosas que... Pues qué van pasando estos personajes para poder mandar este proyectil a la luna. Acerca de las posiciones, acerca de cuándo, en qué momento era, era buena idea mandar ese proyectil. Y todo ese tipo de cosas, en qué lugares. Y creo que hay un, en, hay un capítulo en donde dicen... Que tenían que elegir entre dos ciudades Y una iba a ser la, la ciudad en donde la iban iban a lanzar ese proyectil Y la otra iba a donde, era donde iba a tener como que las consecuencias de ese proyectil Algo así, no sé eh, No sé si en algún momento de mi vida llegué a leer este libro Es que cuando yo lo leí de verdad eh, se me hacía súper súper pesada Y la dejé y más eh, tiempo después en la secundaria dije, bueno, vale, voy a dar una oportunidad, lo voy a leer y pues no pude. Me quedé en este capítulo y ya pues ya no lo terminé de leer y ya básicamente todo lo que sé de este libro, de lo que, lo que les acabo de contar es porque veía reseñas y decía, wow, es que el libro está muy padre, pero mi cerebro no puede leerlo, o sea, no, no, es como de, no, no, o sea, y no quería yo obligar a mi libro a mi y no quería yo obligar a mi cerebro a leer algo que en ese momento no Tal vez en algún momento llegue a leerlo, no lo sé, esperemos que sí El segundo libro del cual les voy a estar hablando es un clásico Y sí me da pena, <risa> llevan dos clásicos, o sea, ¿qué me está pasando? El siguiente libro es Las aventuras de Tom Sawyer algo así este libro lo compré de segunda mano, como pueden ver eh, las hojas están pues amarillitas, ya está desgastado el libro y todo eso. Y yo pues lo compré en una tienda de segunda mano, pues la verdad es que amigos, me quedé dormida. ¡Me quedé dormida! Miren, no les miento, me quedé en la hoja número uh, 51. Sí, sí, esta no cuenta, 51, me quedé en la página número 51 de este libro. Y no, la verdad es que no, no, no pude ya leerlo y he intentado, eh, ahora sí, forzar a mi mente, a mi cerebro a terminar de leerlo, pero no, la verdad es que no puedo. No sé si sea la historia de que no me termina de enganchar ni nada de eso. Lo que trata este libro es de un niño que se llama... Tom y vive con su tía y su medio hermano y trata básicamente de las aventuras de este niño de todo lo que le pasaba de este niño es todo un pillín y de data de los años 1820 y algo y es pues sí básicamente la, lo que lo que vivía ese niño en ese entonces o cómo vivían las personas en esa, en esa época más o menos eh, y sí, este libro no creo, no creo leerlo. La verdad es que no, eh, cuando lo leí estaba en secundaria y no lo terminé de leer. O sea, me quedé así en esto, en esto. O sea, varias veces intenté volver a leerlo porque aquí tengo otro marcador, pero me quedaba ahí y no, no, no, no, no simplemente no. Así que lo siento, Aventuras de Tom. La siguiente lectura es de un autor que a mí me encanta muchísimo. Los libros que he leído de él, eh, pues, me fascinan. Y aparte, la, eh, él es una persona súper linda, que yo creo que la... Yo he visto que cuando otros youtubers lo conocen, es un amor de persona, es tu mejor amigo, es, no sé, es como el tío favorito de todos. Y sí, amigos, estoy hablando de Benito Taibo eh, y el libro del cual les... Vengo a decir que no he terminado de leer porque... Porque no sé. Este sí probablemente sí lo termine de leer algún momento de mi vida. Que me siente y diga, ya, he terminado lo de leer. Porque de verdad es muy interesante. Es Polvo de Benito Taibo. El libro trata de un, un, un periodista que lo mandan a... No me acuerdo, creo que Guanajuato. A ver eh, que había un personaje al cual le hacían llamar el niño Fidencio. Que era el responsable de que podía sanar a personas sin medicamentos, sin absolutamente nada. Entonces, él tenía que ir como que a verificar si eres, si es que era cierto. Entonces, este personaje eh, recorre desde donde vive hasta llegar, creo que a Guanajuato. Un sinfín de aventuras, se conoce a un montón de personas y va eh, agregando más información a su entrevista Y es todo wow, o sea, es súper padrísimo Porque también creo que data de la época cristera, entonces por eso lo compré Tal vez cuando llegó a mi vida este libro, no estaba como que preparada No estaba ampliamente preparada para poder leerlo, pero creo que se lo... Si me lo propongo, tal vez sí pueda leerlo en algún momento de mi vida, porque, o sea, les digo, lo le, lo estaba leyendo y me quedé en la página 150, o sea, casi como a la mitad. Entonces, sí es un libro eh, bueno, sí me gustó, porque tiene marcadores y todo eso, entonces sí creo volverlo a leer, volverlo a retomar. Y el último libro del cual les voy a hablar es Alianza. Creo, creo que es una trilogía, creo. No estoy segura porque nada más compré este. Y este libro lo compré porque me enamoró la portada. Tuve un problema a leer este libro porque neta sí me estaba gustando, pero lo dejé en la página 45. Uh -huh. Lo que trata este libro es de una chava, creo que no tenía papás, según creo. es un día creo que la raptan y despierta en una sala toda blanca, con, con una bata así blanca y sí, no sabe nada de nada. Y después, conforme va avanzando la historia, creo que se entera de que sus papás sí existen, sí están vivos y que todo es a base de una red de hackers, algo así. Por eso en la portada vienen estos... Eh, estos signos de programación y todo eso entonces no sé si vaya a leerlo yo creo que sí tal vez no lo sé les digo que la redacción del libro o la manera en cómo está escrito este libro es algo no sé pesada para mí al menos yo no la entendí en ese momento porque ay, no sé de verdad es como que no, de, no me describía bien los lugares o al menos no, no sentía yo, o sea, no sabía, no sabía en qué momento cambiaba de personaje y ya estaba con otro, entonces no, no sé, la verdad. Espero sí mmm, poder leerlo para quitarme esa espinita. <risa> no, la verdad es que sí espero poder leerlo algún día. Eh, espero sea en estas fechas o el próximo año o no lo sé. <risa> eh, pero aún así para... Hacerme como la espinita o forzarme a leerlo. Voy a buscar como reseñas o ese tipo de cosas de este libro. Para pues animarme a leerlo y así. Esos son todos los libros que no he leído. Son cinco pero la verdad sí me da un poquillo de pena porque... Pues oh, que imagínense, o sea, los compro y los dejo ahí. O sea, pues como que no. Me da tristeza dejarlos ahí, que no estén ojeados, leídos, llenos de lágrimas y esas cosas. No, la verdad no. Y eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este, este video. Eh, déjenme aquí en los comentarios libros que tienen planeado leer en estos dos últimos meses. Ya se está acabando noviembre Se nos fue volando el año, amigos La, Les voy a dejar aquí mi Instagram Y mi Goodreads para, Por si quieren irme a buscar Ir a platicar Y fangirlear un rato de libros Que tengamos en común Y todas esas cosas que hacemos los lectores Y listo Porque ya se está metiendo el sol Y, y todo eso Así que bye